<laughs> <laughs> That's <laughs> <a> high level. <laughs> uh, we are almost ready to start. Just a little bit. Yes. We can start now. Okay. Please tell me. What do you want? Por favor, dígame qué es <laughs> lo que quieres. Amigo corazón. To open our hearts. Open oh your hearts. And then? <laughs> <laughs> yeah. Why do you want to open your you heart. <laughs> To, to Hear them. ourselves and to hear others. Oh! don't know. Hear yourself offer, and to offer others what we have inside in ourselves. Okay. It uh, sounds very good. It's a good I'm happy. Yeah, I think your heart is already opened very well. Wow, that's it. Yo creo que vuestro corazón ya está muy bien abierto. OK, so I'm very happy uh, to join uh, this uh, session and uh, share something with you. Estoy muy contento de... Estar aquí, de con todos mm. We open our hearts, It's a way to merge with the society better. Es la mejor forma de con toda la It's also the way to make our self energy flowing better también es la mejor forma de hacer que nuestra energía fluya muy bien en nuestro interior. The more we open heart, the more we can go to inside. Entre más abramos nuestro corazón, más vamos a abrir nuestro interior. So one day, if you feel you totally open your heart, that means you already get uh, enlightenment yeah. it means that uh, open heart uh, means open our inside uh, all the blockages porque abrir nuestro interior significa que hemos abierto todos nuestros bloqueos. Yeah. Include open the limited and fixed reference framework. Incluyendo nuestro marco de referencia limitado y distorsionado. So only open heart. There are many levels para abrir el corazón existen diferentes niveles i think first easy to is a uh, laughing pienso que la forma más fácil es riendo ah uh, so now please you laughing <laughs> jaja, no! ¡Oh, <laughs> It's very easy, <laughs> so now your heart is already open. <laughs> <laughs> okay. Okay. So, you know, laughing, smile, laughing is uh, a very good way to open the heart from emotional level. And in our life, oh, the emotions, especially negative emotions created a a lot of blockages in reference framework. So, those emotional blockages limited, fixed our energy, and create body problems. Y estos bloqueos en el marco de referencia crean problemas a nivel del cuerpo. So when we laugh, it, uh, stupid laugh, it, there are many deep emotional blockages, uh, especially on the energy level, the blockages will open. Y por eso cuando reímos, Muchos de los bloqueos a nivel emocional se abren. So vamos a reír. We can laugh. Combine with the observation. Así que cuando sonreímos y reímos combinamos el sonreír con la observación. Organapa na, no, no, you laugh. Ah, you laugh. In your brains, observe your brains, brain's laughing. Asi que cuando ríe, observa como también tu cerebro está riendo. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, brain's laughing. <laughs> okay. Es muy stop, stop. <laughs> Now feel your heart loving. Así que Ahora tu sonriendo. <laughs> heart <laughs> <is young>. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Yeah, you feel. You know, consciously. Yeah, you're consciously good to there. Yeah, you use laughing information, open your heart to. Mm. Entonces, cuando usamos la sonrisa, la usamos para abrir nuestro corazón. Mm. Then, laughing information, could to lungs. Y entonces, la información de risa viene hacia nuestros pulmones. Tal vez alguien sienta que su, si tiene mucha tristeza, hay muchos bloqueos en su interior. Ah, uh, yo uh, lungs. Your breasts, this energy field, start laughing. Y entonces tus pulmones y tus senos comienzan a reír. As laughing, you feel inside blockages open, energy open, open. Y mientras ríes, siente como los bloqueos y toda la energía en el interior se abre y se abre. Ah, now lungs is best laughing. Y ahora los pulmones comienzan a reír. Los pulmones se abren, el corazón se abre. Y ahora siente como la, el enfado desaparece. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yeah. <laughs> <laughs> yeah. Y ahora, con unas sonrisas pequeñas, siente cómo ríe tu hígado y los bloqueos en el hígado desaparecen. Ahora, el páncreas en el medio. Ahora el páncreas en nuestro espacio central. Ah, uh, usually the pancreas energy, if pancreas energy block there, then this influence your digestive system. Normally, si tu pancreas tiene bloqueos, esto se ve reflejado en tu sistema digestivo. And people will feel the pressure. Algunas personas lo sienten como una presión. Ah, uh, so many people when you have a pressure Then you feel oh, your upper abdomen uh, inside uh, and your stomach, uh, this area uncomfortable. Algunas personas que tienen bloqueos aquí eh, sienten una incomodidad en la parte superior del abdomen. Yeah, so now uh, your pancreas, uh, your stomach, uh, this uh, space. Ahora tu pancreas y tu estómago se ríe. <risa> <laughs> <laughs> uh, yeah you feel uh, body warmer body sweat because the pancreas area yeah use laughing happy feeling and the sounds and uh open that energy there porque si sientes ahora calor o sientes que estás sudando, es porque en el interior del páncreas los bloqueos y la energía se están abriendo. Ya, yeah. so you can feel how oh, the worry, the deep thinking disappeared. Ahora siente como toda la preocupación y la el pensamiento profundo y obsesivo desaparece. Uh, last way. Uh, the fear in kidneys is very deep. El último órgano, los riñones, el miedo en los riñones puede ser muy profundo. <laughs> Many people uh, have a lot of people, all the fear there. Mucha gente tiene muchísimo miedo ahí. Also, the fear. Um, block the energy, limit the energy there. Y el miedo bloquea y limita la energía que que transita por los riñones. So, uh, if uh, a ch child have a strong fear, uh, blocks uh, the um, kidney chi, the, the body cannot grow well. Si en un niño el chi de los riñones se bloquea, entonces el niño no va a crecer muy bien. You know, the kidney is there, the chi is for uh, support the whole body, grow the whole body. Porque saben, el chi que está en los riñones es el chi que apoya a nuestro cuerpo para que crezca, para que crezca el cuerpo entero. Oh, so everybody, now, what's your fear? Así que ahora, observa tu miedo. Yeah. Now you remember your old fear. Ahora recuerda tus miedos antiguos. And maybe somebody is afraid of death. Tal vez alguien tema a la muerte. Ahora utiliza el amor y envía amor hacia tus riñones. <laughs> <laughs> <laughs> risa, risa, ahora, risa a tus riñones. <laughs> <risa> Los riñones se ríen <arrien> como <risas> <risas> <risas>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 好辣 How Fear already disappeared. <laughs> Ahora siente como el miedo ya ha desaparecido. Hmm. Okay. Yeah. <laughs> uh, you know, <laughs> this is uh, active, positive laughing. ¿Saben? Esta es la risa activa y positiva. Y yeah, we can make this kind of laughing by ourselves from inside. Podemos crear esta risa desde nuestro interior. Laughing and happy emotions work together, work with the observation, visualization, can quickly Open your inner blockages. La sonrisa y la alegría trabajan en conjunto con la observación y la visualización para que todo nuestro interior se abra. Ah, yeah. can you. Ah. Uh. Lo puedes sentir? <laughs> <laughs> if if you want to open one inner organism and um, inside blockages make it That organ, strong. si vosotros queréis hacer que un órgano desaparezca todos sus bloqueos y ese órgano se haga muy fuerte entonces min Jue va directamente a ese órgano para fusionarse con ese órgano Then, min Jue find the, Laugh, happy, laughing information, start so to laughing in that organ, best. Y Minjue se encuentra con la risa y la alegría en ese órgano y comienza a abrir ese espacio de chi interno. At the same time, You visualize the inner chi blockages disappear, disappear. <laughs> disappear. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo siente cómo tus bloqueos emocionales visualiza cómo esos bloqueos emocionales se dispersan y desaparecen. So now everybody, okay? Can you feel your inner the, inner chi already the well? Ahora ¿Sienten como ya su hinchí interno en todos sus órganos se ha abierto muy bien? ¿Yes? ¡Sí! Yes. Yes. Uh. <risa> <risa> se abre y se abren. <laughs> okay, very good. Very good. Very good. I like this. Mm. Hay que la así. You know, in this. good. Very good. Very good. Uh, you feel body warm, sweat. Saben si sienten que en este proceso vuestro cuerpo se hace más calientito y comienzan a sudar. This means the chi and the blood uh, flowing quickly, uh, very fast. Eso significa que el chi, la sangre, están fluyendo muy bien y además muy rápido. yeah one inside uh, many positive uh, hormones appear and uh, the toxins are transformed and uh, discharged out y en ese momento las hormonas de la felicidad aparecen y las toxinas salen de nuestro cuerpo mm. Ok. <laughs> So through happy emotions we can open many emotional blockages and the emotions made cheap blockages y a través de la alegría se dispersan todos esos bloqueos emocionales que se crearon a través de las otras emociones yeah so you can feel After you have a happy laughing, your pressure, body uh, inside the pressure, and the depression, all will disappear. Observa, date cuenta de que, como cuando comienzas a reír, la presión de tu cuerpo y la depresión de tu cuerpo desaparece. Mm. Suffering, anger, Fe uh, fear, all oh, have disappeared. El sufrimiento, el enfado, el miedo ya ha desaparecido. Oh, so this is a good way to open heart. Así que esta es una muy buena forma de abrir el corazón. Hmm. Then. Yeah, if we play with friends, uh, always communicate with friends, that's also a way to open hearts. Así que si nosotros compartimos con amigos y interactuamos con amigos, esa es otra forma de abrir el corazón. Mm. Open hearts in the society. Abrir el corazón dentro de nuestra sociedad. This need everybody accept everything that happens in the society. Y esto que todos todo que en hmm. This is another level for opening hearts. Este es otro nivel de abrir el corazón. So. We practice, uh, we practice uh, this message in our home. But sometimes uh, we all also need to uh, go to the society, come, to, come together in a group. Y nosotros podemos practicar estas formas de transformación en nuestra casa, en nuestro hogar, pero también a veces necesitamos venirnos acercarnos a la sociedad y practicar en grupo. Yeah. If your person always adjust themselves uh don't want to to uh, don't want to communicate with others then the their reference frame career become very fixed, very limited. Porque si alguien no quiere interactuar con la gente y quiere estar siempre solo, entonces el marco de referencia en esa soledad se va a ser muy fijo y muy limitado yeah, so now you are very good ah you those practitioners come together to uh, practice uh, share experience uh, play uh, as a community it's very good for open heart así que esto que estáis haciendo de reunirse, compartir, practicar juntos, jugar juntos, es una forma muy buena de abrir el corazón. Si si si alguien de vosotros es muy tímido, debe venir al centro a cantar una canción para todos. <risa> Yeah, sí, <laughs> esta es otra forma de abrir el corazón. Primero, si solo estás un poquito tímido, comienza a reír. <laughs> You're laughing. Oh, I'm shining. I'm laughing. Mine shines the bed. Me rio y digo, ah, me voy a reír de mi estado tímido. Yeah. Then you can feel energy open the mall. Muy bien, y entonces van a sentir cómo vuestra energía se abre más. Uh, if you, still not enough, you say hen ha. Y si aún no es suficiente, entonces tienes que decir hen ha. <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> Muy bien, muy bien. Yeah, after this one, okay, now I become very brave. I sing a song for you. Y después de esto van a decir, oh, ya me siento muy valiente. Les voy a cantar una canción a todos. I don't think I make other performance for you. <laughs> yeah. Voy a bailar y voy a hacer otras actuaciones para vosotros. Oh, Gradually, gradually. Your heart open more. Wow. You feel no shy. You become very free, very natural. Y después tu corazón se va a abrir y te vas a volver muy natural y muy libre. Yeah. But you also can and lead others' practice. Y vas a ser capaz de poder dirigir la práctica para otras personas. I saw, uh, because uh, I know a uh, long time, uh, because she now organized group, lead the practice, uh, so she become more and more open. Uh, <laughs> Eso lo puedo comprobar con Anjue que la conozco de muchos años y ahora que dirige prácticas se ha abierto más y más. Ya, yeah, ready, ready. Mm. Sí, es cierto. So, everybody, and you can use the chi field, the consciousness field, help you open your heart. Así que todos vosotros pueden utilizar el campo de conciencia mundial para abrir vuestro corazón. What? Way. Hmm? No, is... what, they ask what genja means. -ha. ¿Qué significa genja? No, preguntan? <laughs> ah, no tiene significado. No tiene significado. Awesome. But <laughs> uh, in Chinese traditional culture, uh, people think uh, Hen Ha, these two sons, uh, are two generals. Ah, but in the traditional Chinese, they conoce como ha son two generals. Los, Los dos generosos. Los dos generosos. Ah, generals. And uh, these, two, these two generals, uh, they already become two gods. Sí, y esos dos generosos ya se han vuelto dos dioses. Yeah. Usually, usually they stand uh, uh, in the door of the temple. Left ah. side one, right side one, <risa> Y esos son los, este, los generosos que están en la entrada de los templos, del lado derecho y del lado izquierdo, y normalmente están así. Sí. Yeah. No, no, así como frunciendo el señor. Like es lo que dice? ¿Listo? ¿Close mouth. up? ¿Y ellos hacen... ¡Ja, ja, ja You know, when you ha, you have this information, you like these two goals, become very brave. Porque cuando tú haces el sonido hen-ha, te conviertes como en estos dos dioses, muy valiente. Ah. So, your consciousness, this state of consciousness can keep all the devils away. Y este nivel de conciencia puede mantener a todos tus demonios alejados. What's the ¿Cuáles son los demonios? Negative consciousness, negative emotions. La conciencia negativa y las emociones negativas. Ja, yeah. so you <laughs> <laughs> <laughs> yeah. <laughs> okay. Yeah. This keep the negative information, negative emotions Negative energy away. Y esto va a ser que las emociones negativas, los, los estados negativos desaparezcan, se alejen. Mm. Um, so, this also is a good way to open hearts. Y esta también es una forma muy buena de abrir el corazón. Uh, before I taught people. I use a "hen HA, these two sounds, to heal depression. You know, when people have a depression, or pressure, or suffering, that means that there are many Negative information, emotions, uh, limited, blocked energy. Porque sabe, cuando una persona sufre de depresión, opresión o sufrimiento, es porque en el interior se está bloqueando toda la energía. Then, if you only use open closet, it's not so easy to open these blockages. Y si solamente utilizas abrir y cerrar, no es tan fácil abrir estos bloqueos. Then we can combine with uh, hen, ha, ha, ha, ha, ha. Entonces puedes combinarlo con haciendo hen ha, ha, ha, ha, ha, <laughs> <laughs> <laughs> yeah. You know the sounds are hen ha. These two sounds from lower dan tian go through middle dan tian and upper dan Oh. Estos sonidos, de hecho, se generan desde Dante en bajo, suben a Dante en medio y se elevan hasta el Dante en alto. Y esto hace que el poder de tu conciencia pura suba, se eleve. Y cuando estos dos dioses, Heim y Ha, aparecen en tu conciencia, todos los bloqueos internos emocionales desaparecen. Yeah. And the sounds of laughing also can help you with this, uh, negative emotional blockages. Y reir también ayuda a que los bloqueos emocionales se desbloqueen, desaparezcan. Ah, you feel when you laughing? Ha ha ha ha ha! This mainly work in your uh, heart, lungs, breasts, this space. Mm -hmm. Porque cuando tú te ríes, esta risa normalmente tiene un efecto muy fuerte en los pulmones, en los senos, en el corazón. Si tú es Pero si tú ríes como ji, esto ayuda a que el chi se abra en los hígados y en los riñones. Uh, um, and the pancreas. is, <laughs> <laughs> <laughs> as de if <laughs> uh. <laughs> <laughs> okay. okay, anyway, anyway, yeah, we use sounds, sounds. Combined with emotions. <coughs> combined with the powerful consciousness realization. Can quickly open energy blockages. Sí. En, en conclusión, si nosotros abrimos, utilizamos el poder de los sonidos uh, en conjunto con la visualización de nuestra conciencia pura, va a ser mucho más fácil de abrir todos estos bloqueos. Yeah. After we open, The blockages then we do large, merge and transform with the universe, become very effective. Y una vez que abrimos esos bloqueos, entonces podemos abrir y cerrar para fusionarnos con el universo y va a ser un trabajo más eficaz. Ah, uh, because your deep inside emotions, ah, uh, uh, block the. Uh, porque en tu interior, esas emociones ya no van a estar bloqueadas ahí. Muy bien, ahora todos vamos a sostener una esfera de Chi para que todos juntos abramos nuestro corazón. Mm. We usually we have some all the emotional blockages in our reference framework inside and uh, manifest in subconsciousness level. De hecho, todos los bloqueos que están en nuestro marco de referencia se manifiestan a nivel del subconsciente. How can we, how can ¿Cómo podemos entonces abrir estos bloqueos? The best way is to go to So there at Minjue level. La mejor forma es venir hacia nuestro estado de Minjue y resolverlos, abrirlos desde ese nivel de Minjue. Because Minjue already goes through and go beyond the physical body feeling and the reference framework. Porque es el que es capaz de ir a través de las sensaciones del cuerpo y atravesar todo el marco de referencia. Si tú estás en este nivel de Mingyue, vas a sentir cómo realmente eres libre. Y no te apegas a absolutamente nada. Okay. Now everybody, you, you're inside the, the observer, observe the experience itself. Ahora todos juntos venimos al estado donde nuestro observador se observa a sí mismo. Ah, this is minjue state. Este es el estado de Minjue. Minjue merge with the universe. Minjue se abre y se fusiona con el universo. Now you feel you beyond, go beyond ever soon. Become okay. free. Siente como traviesas todo, vas más allá de todo y te vuelves libre. You observe the body Go throughout the chivalry inner space, but feel the body cannot fix you. You are capable of going through the todo body, but observe how you no not apegas to the body. You observe your house, uh, your all your material things. They are there, they cannot fix you, pure Minjue. Y ahora observa toda tu casa, todo tu hogar, todas las cosas materiales que tienes, y observa como no te apegas a nada. Minjue es libre. Ah. Hijo. Your house, your money, your car, everything disappear. Yo keep a peaceful, mental, and a clear state. Y observa como si desapareciera tu casa, tu automóvil, tus cosas materiales, tu dinero, si desapareciera, Minjue se mantendría pacífico, natural, tranquilo. Your pure Mingjue inside, only spread the harmonious universal love information. Porque Mingjue solamente envía la información de amor universal. In a pure independent Mingjue state, if the body disappears, also no problem. Y en este nivel de mi yo infinito, si tu cuerpo desapareciera también, no habría ningún problema. If uh, your very close relations uh, disappear, also no problema. Y si las personas con las que tienes las relaciones más cercanas desaparecieran, tampoco habría ningún problema. Porque Minyue lo único que esparce es ese amor puro y claro. In the world, everything is changing. Um, many things disappear and many things appear. This is a natural process. Porque en el mundo todo se está transformando, todo está cambiando. Hay cosas que desaparecen y que cosas que aparecen. Y ese es el estado natural. If you Good is day in this pure state, that means that your heart, your heart, already opened from the bottom. Y de este significa que entonces tu ya se ha abierto desde el fondo. Oh, we can experience this uh, state uh, in the meditation state. When we come to daily life, we still have a lot of uh, attachments in the habit. Y nosotros normalmente somos de alcanzar, es, somos capaces de alcanzar este estado dentro del estado de meditación. Pero cuando venimos a nuestra vida cotidiana, Muchos de nuestros apegos continúan ahí. Así que la práctica de hoy es venir a abrir el corazón desde el marco de referencia. now you feel Uh, if you feel now in your consciousness, there is no blockages. Ahora siente como en tu conciencia pura no existen bloqueos. But we can try to find some. In our subconsciousness. Pero vamos a intentar encontrar algo en nuestro subconsciente. Now, you try to remember something happened uh, in your life or past, uh, from childhood time to now, you try to remember something. Ahora trae algo que te haya sucedido, incluso desde tu infancia, algo que te haya sucedido. Five years old, can you remember something happened in your life? Antes de que tuviera cinco años, ¿puedes recordar algo que te haya sucedido? Yeah, everybody try to remember something happened before. Five years old. Todos juntos vamos a procurar recordar algo que nos haya sucedido antes de que tuviéramos cinco años. Yeah, for many people it's difficult to remember. Para muchas, uh, perso para muchas personas es difícil recordar algo. But there always uh, pero siempre somos capaces de recordar una o dos cositas porque hay estímulos que vienen y que podemos recordarlos ahora mismo. Maybe something frightened you. Talvez algo te haya asustado. When you remember this things, uh, uh, maybe are you observe, You observe your body deep inside, feeling. Cuando recuerdes esto, tal vez tu cuerpo va a recordar esa misma sensación en su interior. Something is a happy thing, but something made your made a negative emotions that time. Like a fear, uh, angry, sad. Algo que haya sucedido en aquel entonces y que te hayas hecho sentir miedo, enfado, tristeza. Uh, when you remember this is something. Uh, when you remember something, at the same time you observe your body inside. You feel whether there is a blockage. If you are uncomfortable. Y cuando recuerdes esto, siente en qué parte de tu cuerpo se siente la incomodidad. Oh, that's mean the that thing happened that time there is a inf the information trigger your reference framework made a blockage fixation in reference framework and it uh, fixed your energy deep inside y eso que sucedió esa información se integró en tu marco de referencia y dentro de tu marco de referencia se creó un bloqueo. Then, and when you observe, just a and a relax. Y mientras observas ese acontecimiento, solo observa y relájate. You keep uh, observe goes through body inside of this uh, energy blockages inside. Mantente observando. Observa esos bloqueos de que están en tu interior. At the same time, you feel your mind is clear. Y al mismo tiempo siente cómo tu minjoe es muy claro. Minjoe can accept those all the emotional blockages. Y minjoe puede aceptar todos estos bloqueos emocionales. And your minjoe inside can say I am a pure love. I love you. Y mi en tu interior puede decir, soy amor puro, te amo. Yeah. I heard, uh, I already read this uh, in this way. Me he enterado que por anjue que vosotros ya habéis hecho esta práctica. Repeatedly think, uh, mean es that inside Observe and I think I am in love. I love you. I'm in love. I love you. Decir de forma repetida una y otra vez. Soy amor. Te amo. Soy amor. Te amo. When you repeat, you repeat that you feel but the inside become comfortable. The energy, the uncomfortable energy blockages change, change, I become love, means love already transformed that blockage. Y ha sido capaz de observar como cuando repites una y otra vez, te amo, soy amor, toda tu energía te empiezas a sentir cómo tu cuerpo se empieza a sentir más cómodo y todo tu interior se empieza a volver amor se convierte en amor so you feel the all the trauma in reference for America and the energy blocked in your the body they are one When this feeling changed, the, all the emotional blockages of that information also opened. Y haciendo esto, podemos observar como el trauma que está integrado en el marco de referencia y los bloqueos que sentimos están integrados, son uno, y cuando los trascendemos, Sentimos como se abren. When, uh, before, when that thing happened, our consciousness is fixed, blocked. That means that we cannot accept at that moment. So, create the problem. Now, we can accept easily. Y en ese momento, cuando vivimos esa experiencia, observa cómo realmente no aceptábamos esa experiencia, y el no aceptar esa experiencia creó también ese bloqueo. Pero ahora observa cómo lo aceptas todo. So now when you remember the old thing, it seems, it's not important, that's nothing for you. Así que ahora puedes observar cómo aquello que sucedió no es nada, no te afecta en nada. Oh, I am in love, I love you. I'm in love, I love you. Oh, you can repeat. You mean just that you keep thinking or repeat this that repeat this information. Y ahora vamos a decir soy amor, yo te amo. Una y otra vez desde el estado de Minyue repetimos esta información. Mm. Can remember the from years old 10 years old? Y ahora vamos a ser capaces de recordar. Las cosas que sucedieron cuando teníamos cinco años, cuando teníamos diez años. Mm. When you remember some of uh, fixed things, blocked things, you use the same way to transform your body inside. Energy inform information. Y cuando hacemos esta forma de transformar todas las fijaciones y apegos en nuestro interior, logramos abrir toda nuestra energía. Hasta que sientas que te conviertes a ese estado de Minyue. Donde hay amor, mi yo es puro, y no hay ningún problema. Ah. So, before ten years old, uh, many things, uh, very deep in subconsciousness. Antes de que cumpliéramos diez años, ya había sucedido cosas que se habían integrado muy profundamente a nuestra conciencia. And then, from 10 years old to now, there are also many things happening in life. Room. Y desde que teníamos diez años hasta la fecha han sucedido muchas cosas en nuestra vida. Yeah. Then you remember, you also use the, the same way to transform. Y ahora, utiliza la misma forma para transformarlos. Vengan ahora, this way Haley uh, work on reference framework information level and uh, energy level, physical level, at the same time. Y esta forma de transformación Va cambiando el marco de referencia desde el nivel de la información, el nivel de energía e incluso el nivel físico. But uh, the information is a car. Pero la transformación viene desde el centro que es la información. Ah, When the, all the information Yeah. If the transform becomes become harmonious in your reference framework, the energy also will open body become healthy porque si cambiamos toda esa información que está fija y rígida y la volvemos la convertimos harmonious, entonces en el siguiente nivel el nivel de energía también se va a transformar. Uh, Now everybody already experienced the uh, minju. So if you uh, transform this information from Mingyue Pure Love's data, it's become more easier. Y ahora observa cómo si transformas la información desde el amor puro de Mingyue, esta transformación se hace más fácil. Ok, so when this fixed information open from your subconsciousness, your heart will open more. Y ahora observa cómo cuando esa información fija y rígida se suaviza, se transforma, entonces observa cómo tu corazón se abre más. Uh, if this blockages is totally opened naturally, you will stay in min joy state. If these blockages disappear in a form natural, we are going to be able to maintain ourselves in the state of min joy. Hmm. We also need to know there are some information. Connect with uh, our family from long time ago. Y también debemos tener en cuenta que hay información que está relacionada con los miembros de nuestra familia de tiempos pasados. Por ejemplo, some blockages. Uh, fixed blockages in your parents' consciousness, on your grandparents' grand-grandparents' consciousness. Por ejemplo, debes saber que hay, había bloqueos a nivel de conciencia en tus padres, en tus abuelos, en tus bisabuelos. Even some of the family people, older people there already, passed away. Aún cuando muchas de estas personas ya hayan fallecido. Pero the, the uh, uh, Pero esos traumas emocionales, esos bloqueos emocionales, tal vez, también te estén influenciando a ti. So now we need to know, we connect with the all family people. Uh, our energy, our information, connect, uh, connect with them, with many people, family people from all, many years ago. Así que ahora conecta con toda la información, con toda la energía de todos los miembros de tu familia, aunque sean familiares muy lejanos de so now, uh, so now, everybody, when you think your parents, grandparents, grandparents, grandparents, grand grandparents, grand -grand grand -grand -grand -grand, uh, any, uh, people there. You can feel the energy in the information and the energy power happening in your present life. Y ahora siente como cuando te conectas con tus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos <laughs> y yeah. tatarabuelos. Siente como a nivel de energía e información esta información se esparce. Their DNA the information come to our body, but uh, the invisible information and energy still connect in this big space, universal space, go beyond the time. siente observa como la información de ADN eh, está en tu cuerpo, pero la información y el nivel de energía va más allá del espacio-tiempo. So when we come to Minjue, data, uh, from deep for our heart, we say thank you to all the family people, and uh, say love, and from deep inside feel love to them. Así que ahora desde el estado de Minjue, desde la profundidad de tu corazón. Diles a todos estos miembros de tu familia, gracias, y envíales amor. Especialmente uh, a Especialmente aquella persona que sientas que en tu corazón es muy importante. and uh, you say deep inside you feel, you uh, thank you i love you thank you i love you i'm in love i love you uh, feel this feeling y desde tu interior siente como les dices gracias te amo gracias te amo desde la profundidad de tu corazón siente siente esta información Uh, include uh, your partner, your children, including your partner, your children, uh, including to your friends. Uh, a tus amigos. So use the main, your you love, so that, uh, connect with everybody, give, Uh, repeatedly give them love. And you feel love and give them the entirety, give those people love. This is a way to make self life beautiful and for making the family consciousness field, information field harmonious and healthy y ahora siente cómo desde el amor puro de Minjue das amor puro compartes ese amor puro con todos amigos familiares y esta forma es la forma de armonizar de armonizar todo el campo a nivel de conciencia el campo a nivel de información especially we need use Thanks for heart uh, and uh, unconditional love. This is data, uh, give this data uh, to the people who have strong conflict with us uh, during our life process. Y muy especialmente, con nuestro corazón agradecido, y con el amor más profundo enviamos información de amor a aquellas personas con las que tengamos un conflicto muy grande. Because we hurt each other. Porque nos hemos herido mutuamente. But now, from deep inside, Come to me, you say, say thank you. I love you, I'm love, I love you, I'm love, I love you. Uh, until you feel you totally surrender, accept, uh, and the, your consciousness, information, energy all become harmonious. Y continúa diciendo gracias, te amo, gracias, te amo, hasta que sientas que lo observe aceptas todo desde este nivel de amor puro de conciencia pura. Si Porque si logramos engrandar todo este sistema, vamos a poder abarcar toda la sociedad humana. Yes. You can think uh, you sit there think uh, think all your relationships, all the relationships connect out like a big uh, like a big net all over the world people actually everybody have the relations connect together. The human is one big family. Porque si te das cuenta, todos estamos conectados como una gran red y todos, toda la humanidad, forma una gran familia. Y means that we love all human. We, from deep inside, say, uh, "Thank you, I love you," to resolve all human conflicts. Porque desde el estado de Minjue am amamos a todos los seres humanos. Pero we should stay in Minjue love, this consciousness field state. Those fields become very powerful to transform human consciousness uh, inside <laughs> conflicts pero debes mantenerte en ese estado puro de amor minyue porque este amor puro de minyue va a transformar toda la humanidad toda la sociedad humana So now everybody you know uh, how important that uh, our consciousness community is for uh, our human society Ahora todos se pueden dar cuenta de qué tan importante es este campo de conciencia, esta comunidad de conciencia, porque esta comunidad de conciencia es la que sana a la humanidad entera. We heal ourselves in the relationships of our human being, family. Porque si nosotros nos sanamos a nosotros mismos, de esa forma también sanamos a toda nuestra gran familia, la humanidad. Of course, if we can easily, totally come to pure yue level, we go beyond, uh, we already go beyond all the human problems. Porque si realmente podemos venir a ese estado profundo de Mingyue, vamos a ser capaces de transformar todos los problemas en la humanidad. But in en practical practice, en uh, we still, in a period of time, we still need uh, combine with the work on the reference framework. Pero en la práctica, en la práctica de nuestra práctica, siempre necesitamos conectarnos con ese estado profundo de Minjue. Oh, now, the whole body. Ahora, Minjue puro observa todo el cuerpo de Chi. Observo observe our reference framework y desde ahí observa todo tu marco de referencia over so the older relationships uh, and uh, the present relationships observa desde ahí todas las relaciones y muy especialmente todas las relaciones del presente. Deep inside the feel and repeat: I am love. Desde, I love you. Desde este estado profundo de Minjue, repite: Soy amor yo te amo thank you I'm love I love you thank you I am love I love you gracias soy amor yo te amo thank you I am love. I love you. Thank you. I am love. I love you. Thank you. I am love. I love you. Feel love within the whole human consciousness field and the universe. Siente el amor profundo en este campo de conciencia humano y en todo el universo. Do you feel your body inside already become harmonious? si sientes que tu interior ya se ha vuelto armonioso ok ahora todos sentimos como todos nuestros <coughs> bloqueos emocionales ya se han abierto Our consciousness inside already have a positive, healthy program. Y ahora todos en nuestro interior tenemos un nuevo programa positivo y muy armonioso, muy sano. Energy, dijamos bright, abundant. Nuestra energía se vuelve ahora brillante y abundante. Trae todo el chi de regreso a tu danti en bajo, con las manos sobre duchi y el ombligo y observa tu respiración que es muy suave y muy gentil. Enjoy life with deep breathing. Disfruta tu vida desde la respiración profunda. Okay, hands to the sides. Muy bien, despacio, separamos las manos a los lados. Open eyes slowly. Abrimos los ojos despacito. ¡Hola! ¡Hola! Gracias, Gracias. Thank you. I love you. Thank you. <laughs>